Hola, en NotiSeñales entrevistaremos al presidente de la Unión Colegiada del notariado colombiano. Estaremos hablando de la implementación de servir en las notarías del país. Si ustedes tienen alguna opinión, alguna duda, alguna inquietud, nos las pueden dejar en nuestra emisión. Recuerden que será por el Facebook de FENASCOL y la señal en vivo de FENASCOL Digital. Allí nos podrán ver el próximo miércoles a las 4 y media de la tarde. ¡Los esperamos!